Hola buena gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, Estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal. Y bueno, vamos a reaccionar esta ocasión a un video de Adam Blaze. Ya habíamos reaccionado al de Monster House, la película esa, ya me digo cómo se llama. El y ya, obviamente. Y bueno, vamos a, eh, a otra reacción de vuelta a su canal su nuevo y TPH que salió hace poco más, más o menos una semana que es de los tres cerditos y el lobo precoz, ok <ríe> sí, eh, es del lobo y el, los tres cerditos que ya había visto una parodia de Dark Full. lo dejo la canción creo que por acá arriba que bastante turbio la verdad cuando lo vi y bueno, si sí, nada más que decir bueno. Vamos a ver si nada, este y a ver cómo si se da, obviamente sea diferente, ¿eh? no sea igual, ¿no? Y a ver cómo su manera de editar, ¿no? Y a ver si superó a la del de la escuela. Apoyado a cerditos, ¿eh? O si me da más reír, no sé, pero... Me acuerdo si ese, ese estuvo rarísimo. <risa> la última vez estuvo rarísimo que se a de a cerditos. Y bueno, si nada más que decir, voy, doy play y cometo ¡Puta pais, puta puta ¡Yo, a destruir a <risa> Chucha ¡Me sí. mira! ¡Qué buen momo, hijo de tu puta madre! Yeah, yeah. Perdonen! ¡Chame, cá. <risa> ¡Ay, mierda! ¡Qué caramba! ¡Qué caramba! ¡Qué caramba! ¡Qué caramba! ¡Qué caramba! ¡Qué puta! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué hay <risa> ah, no, no, es mi... Es de Minecraft Es Minecraft Se está moviendo en la Por favor, mí, no me dejéis aquí ¿Qué hecho el <risa> <risa> No <risa> Bueno Vaya ¡Hola, huevo! ¿Qué dije que que pasaría si esa puta oh decía, solo el ladillo resistiría. Ahora al menos a salvo estáis. <risa> sígueme, sígueme adolescentes. Sígueme adolescentes. Ok, está bueno, sí, pero... El anterior estaba mejor. Eh, el que reaccionó a después estaba mejor. Y creo que era insuperable. <risa> de la escuela. ¿Por qué digo tanta vez eso? Pero bueno, pues eso fue de unos de los primeros que reaccioné Cuando, no sé, eh, así eh, así llegar a reaccionar, este fue uno de los primeros que reaccioné y fue bastante raro Y bueno, no sé, pero fue insuperable eso Y ok, este está bastante bueno, sí, pero otra vez está muy corto, ¿no? Y ok... Creo que hasta acá lo voy a dejar, ¿no? Si te gustó, puedes darle una me gusta. Y, ok, si nada, suscríbete a este canal para más videos de como este. Y, bueno, yo me despido hasta acá. Soy Jose Ultimate y nos vemos en un próximo video. Bye, chao, adiós.